Jorge Rial compartió un tierno video de su nieto. El conductor visitó a Francesco Benicio y grabó a Morena cuando le estaba cambiando el pañal a su bebé. Viví el momento mágico de ver a su mamá cambiarlo, escribió en su Instagram. Mira el posteo en la nota. Desde que nació Francesco Benicio, Jorge Rial se muestra feliz y muy baboso de su nieto en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el conductor mostró un tierno video donde se la ve a Morena cambiándole el pañal a su hijo, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni. En el posteo, Jorge le dedicó unas emotivas palabras a su hija y recordó con mucha emoción. Hoy le tocó al tata ir a visitar a Francesco. Ya está en su casa. Y viví el momento mágico de ver a su mamá cambiarlo. Pensar que hace 20 años yo te lo hacía a vos, arroba moreerial. La vida sigue siendo generosa conmigo. Gracias.